y bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión les voy a enseñar a hacer ropa de imitación de marcas famosas marcas populares como esta utilizando ropa genérica ropa más barata y bueno comencemos que tenemos la plantilla completamente hecha vamos a utilizar pintura para tela en este caso yo utilizo esta acril para pasar el dibujo al buzo o a la prenda que queremos estampar. retiramos con mucho cuidado la plantilla el mío me quedó así con algunas imperfecciones pero me parece que es un resultado aceptable después de terminar de pasar la pintura a la tela Vamos a dejarla secar por 24 horas. Hay que dejarla secar durante 24 horas. Después hay que plancharla por el revés. Es importante utilizar la temperatura adecuada para el tipo de tela. que ya la pintura no se borre con el agua, no se caiga con el agua bien, no se cae inclusive si le colocamos jabón la pintura tampoco se cae ya, ya quedó ahí fija completamente a la, a la ropa ya no cae con agua y jabón y listo amigos, ya con esto terminé de hacer mi buzo de imitación. Mi buzo pirata. Me parece que me quedó muy bonito. Juzguen ustedes mismos y escriban en los comentarios qué piensan del resultado. Y bueno amigos, esto ha sido todo en este video. Si les gustó no olviden darle like y suscribirse para recibir nuevos y espectaculares videos. Yo soy Rafa, 2013, nos vemos en un próximo programa, hasta pronto.